San Juan, capítulo 17. Cuártame Jesús de los copas y guanquisto. Nota, hace ya ahora. Si cuayi matilti, y gané es mopilzi no, man Pues te y mopiltzi, maquipia poder y pan ineguigente. Pues te y gawel maquisto y ganochi y ma no chipa o no canguante. Y gase ma o no, no que no es que mametziish mati tejes musel ti santimela Dios iguane Jesús Cristo y es ni matilti ha ni ping eninta tita nota, enan si neema poder y es no ya muguan kuayate ya tahlí, ni y es tehtik tapespeng ping eninta kaka ni matilti keha ayehteh Tes pakat catka iguan tez tinema, iguan kichiske kinkistowa motatki, y mati, iguainew yes nikpia, tinema, pues nikpogwili motatki estes tinema, iguan yeheme, ki kredokeja, iguan yeheme, quike, ki kredokeja, iguan yeheme, iguan yeheme, iguan yeheme, iguan iga iguan yeheme, iguan yeheme, iguan iga yehaya mitzish mati. yeheme, iguan yeheme, iguan yeheme, Iga yeheme, iguan yeheme, iguan no, no es que no es no Ne no es que no es que no es no es que no es que no es que no es que no es que no no no no no no cuando no haya iguame hispana ni ni cuidar uaya y poder, y no me yestez dinema, y come mauiaya, iguani sede yehme apoliguí, pues y no yehuales igayawi me la poliguíti, y gamamo chiva que en Cristo va a escribir to Y naña cantes tono, iguani Cristo uaya ni mi es no no go hispana hli, igayehme no ma que ni ni pacto, neh ni e ya kihija tsihmate ke he ya iga jeheme ayo kichiwa, ken ya haya mis creadowa ken aya nikchigua ken ya haya mis aya ni mis ta tan leiga chiquiste panininta sino ke chikmanawica iga tsitse me amo makena techu ya hem ikon ken haya nikchigua ken ya haya mis no aya kichiwa, ken ya haya mis creadowa motasto melo cierto chikchigo iga kikaki Maki senta liga en yalmahme, yga maki chigua kan kentehtikneki. Kengnehtinehtita nga unu ke yahya mtsishmati, ikono niktita nga yehem nga unu ke yahya no alma, yga manik chigua kentehtikneki. Nik chigua yga yehem, yga yehem no maki senta liga en yalmahme, yga maki chigua kan ken kistowa motatol yehmelacierto. Ayan mis tahtan no iga jehnee kredooskeho, kikakiskehmo tahtol, jehki puhua aske. Nimistä tahtanee iga ma onokan seesan kensan tehti nuta, tisäti tukke. Iga maki piakan seesan ijalmahme hipan tehemme, iga jehajemitsi ishmati, maki kredookan, iga tehti näitä. Nimittäin ma kakkehin on tehti näitä, iga ma ken kensesan, ikkun kent tehi vuanehtisäti tukke. Nehnu on igual te tono y panes y ya james mamelak setiakán igual es con mitzishmati, ma y tehtine igual posti chokilia y que nota inimes yeh netoka tehti nema nick neki maonookan kaneh nonos y gama kitakan inongue y poder yehti nema yga qua chokilis destekua en intagli nota yeh nochipa tichíwa yeh, yeh y ha mis credo guá, a ya mi cíx mátí. Néh ni mi cíx mátí, igual a niímeh, yeh naí tokax ki mátí, iga tehti ya no, yehémeh, ma ki chókilí kán sékin, iga, ma saíti